Muy buenas noches, mis amigos. Nuevamente aquí Boris Darmond a través de Facebook Live con nuestra conferencia de la noche a las 7 en punto, como todos los días. Facebook Live y Boris Darmond canal nos puedes buscar allí. Vamos a tener siempre este horario y tratar de mantenerlo para que tú puedas seguirnos en vivo en Facebook o 15 minutos o 20 minutos después de terminar la conferencia en nuestro canal de YouTube Boris Darmond canal. Allí nos encuentras. Bueno, hoy es domingo Hemos comenzado la semana, el día de ayer, hablando acerca de cómo Jesús nos ayuda a entender eh, o a prefigurar nuestra vida con sentido a través de su sacrificio. Hemos visto ayer que la fidelidad de Abel y la manera muy personal de Caín fue demostrado ante Dios de que si nosotros somos fieles, podemos mantenernos siempre bajo sus privilegios y cuidados. Sin embargo, el sacrificio de Abel nos demuestra los peligros de aquellos que son fieles a Dios. Ser fieles a Dios es una alternativa, es una decisión eh, que el hombre toma eh, porque Dios se manifiesta a él de una manera en la que sus emociones, sus sentimientos, finalmente llegan a comprender su razón, llegan a comprender que Dios es su alternativa de vida. Uh, los hijos de Dios pasan por situaciones difíciles. Lo pasó Abel, pero el testimonio de Abel queda y quedará por la eternidad como un hombre fiel a su convicción de creer en Dios y la promesa de que Jesús un día vendría a morir por la raza caída. Hoy vamos a mirar un poco la perspectiva de Jesucristo en la vida del hombre, pero a través de la historia de... Noé. La tierra había entrado en una situación realmente caótica. Parece que no había pasado mucho tiempo desde que Adán y Eva habían cometido el error de tomar el camino equivocado, de desobedecer a Dios, de jugar el jueguito de ser igual a Dios, como lo había propuesto Satanás a través de la serpiente. Y ahora el hombre estaba en camino exclusiva y únicamente hacia el mal. Y lo digo de esa manera porque la Escritura dice muy, muy poéticamente, no dice que la tendencia de la mente del hombre era de continuo hacia el mal. En realidad, la mente humana estaba totalmente eh, desenfrenada hacia los caminos del error. El pecado había tomado incluso la espiritualidad del hombre a tal punto que la adoración al pecado era en sumo grado la, el mayor interés del hombre. Era tal que la Biblia llega a describir que la mente del hombre era de continuo al mal, o sea, no había ya en su mente una, un deseo de salvación, un deseo de redención, un, re, un deseo de, de cambio. Entonces llega al punto la humanidad de ser desechada delante del trono de Dios. Entonces Dios toma una alternativa y él menciona lo que él va a hacer con los hombres en la tierra y comienza a plantear esto, lo que va a hacer de una manera realmente misericordiosa. Porque comienza a buscar entre los hombres a alguien que sea apto para poder creer en lo que Dios iba a hacer. Y buscando entre los hombres, siempre hay alguien que no dobla sus rodillas ante el mal, ante el pecado. Y ese alguien era un hombre justo, era un hombre que tenía, a pesar de las condiciones sociales, económicas, culturales, espirituales de su tiempo, había mantenido su mente puesta en las promesas de Dios. Noé aparece en la historia de la Biblia como un hombre a quien Dios elige porque ve en él la predisponibilidad para ser utilizado como un profeta, como un anunciador de un hecho realmente catastrófico. Y digo catastrófico por las consecuencias que iba a tener este hecho. Y tal vez para algunos, como lo he escuchado a muchos ateos decir, o gnósticos decir, esa es una historieta, no puede haber pasado. Pues tuve el privilegio de estudiar eh, ciencia y Biblia cuando estudié teología y por supuesto allí estudiamos el caso de Noé y el diluvio y de las cosas que estudiamos allí es, son estudios arqueológicos demostrados, demostrables, de que este, esta catástrofe que hoy lo vamos a mencionar, pero desde una perspectiva cristocéntrica, sucedió. Fue un hecho que sucedió y se puede probar por la ciencia de que es un hecho real. En ese sentido, entonces, nos introducimos en la historia de la Biblia y vemos a Dios buscando a un hombre para poder hacer la obra que él quería. Destruir la tierra, perdón, destruir a los hombres de la tierra con un diluvio. Nunca antes en la tierra había llovido, nunca antes en la tierra había, había habido cataclismos con agua. Pero la tierra tenía las condiciones como para poder producir eso. Lo vemos ahora. La naturaleza misma produce grandes eh, diluvios, en otras palabras, lluvias abundantes que producen catástrofes y destruyen ciudades. No era entonces raro que Dios pudiera planear a través de Noé el anuncio de un diluvio, de un cataclismo eh, con, el, con agua, ¿no es cierto?, lo interesante de esta historia es que el anuncio no era solamente de que iba a suceder un diluvio, sino que la gente pudiera tomar una alternativa diferente al camino hacia el mal en el cual todos se habían encaminado. Dios quería que la gente se arrepintiera. De sus pecados. No era un Dios que venía a anunciar un cataclismo, un diluvio para matar a la gente porque se le ocurrió, ok, mañana viene el, el diluvio y todo se muere. No, sino que buscó un hombre que tendría la fe, la paciencia, la resiliencia suficiente para poder hacer este trabajo de manera minuciosa, no importando el tiempo que le tomaría pero manteniendo firme su fe en la promesa de que él, si creía, sería salvo del diluvio. Así fue como Noé aceptó el plan de Dios. Dios lo elige para que él pudiera anunciar al mundo de que había un plan de destruir a la raza humana. Pero ese plan de destruir a la raza humana venía acompañado de un anuncio de misericordia. Muchos escritores imaginan a Noé comenzando a cumplir con, los, con las órdenes de Dios, haciendo un barco de madera, grande, tal como le había dicho Dios que hiciera. Yo me imagino a Noé consultando con algunos especialistas en la madera en cómo doblar en cómo tallar en cómo hacer una cantidad de cosas incluso yo imagino a Noé teniendo a esos personajes que aún de repente en el momento cuando él lo dijo ni creían ni entendían de qué estaba hablando porque no existía un diluvio no había existido una lluvia porque la tierra se se mojaba con el rocío de la mañana así dice la escritura ahora imagínense ustedes a estos hombres trabajando con Noé y diciendo, bueno, le estoy ayudando porque seguramente me va a pagar o me va a dar algún estipendio por mi trabajo o por mi actividad, pero ¿qué está haciendo este hombre? Las consecuencias del diluvio iban a ser de muerte. El diluvio iba a ser global. La única manera como los hombres podrían salvarse era aceptando que ese barco que Noé estaba construyendo sería su salvavida, su salvavida de la muerte eterna, que tendrían si es que ellos no se arrepentían. Para mí, la visión, de una salvación eterna, según la Sagrada Escritura, está en Jesús, y todo lo que pasó antes de su venida en persona, cuando el verbo se hizo carne, cada cosa que sucedió en el Antiguo Testamento, prefiguraba a Jesucristo, porque Jesucristo es el salvador eterno de la raza humana que cree en él. De tal modo que si el barco de Noé iba a salvar a todos los que creían en Jesús, Jesús no existía en ese tiempo, pero si Jesús estaba prefigurado en el barco porque el barco salvaría al hombre de la muerte eterna si creían en ese barco salvador de la muerte si se arrepentían de la condición en la que estaban, si tomaban la decisión de dejar sus concupiscencias y sus pecados y creer en el mensaje de Noé. Yo me imagino a la gente, como muchos hoy, dicen, si Jesucristo iba a venir, ¿por qué no ha venido ya? Yo me imagino a Noé construyendo el arca un año, diez años, veinte años, 80 años, este está loco, ¿Cuándo va a terminar ese barco? ¿Cuándo va a venir el diluvio? Si nunca ha llovido, yo me imagino a gente ayudándole a él a construir, trabajando con él un año, dos años, tres años, y después desanimarse y dejarlo. Incrédulos. En vez de tomar la alternativa de un hombre que firmemente, con su convicción puesta en la promesa de Dios, en el anuncio de Dios, continuaba su obra, ellos desistieron. Y dejaron el barco como una condición única de salvación. Y terminaron siendo simplemente gente que rechazaba la oportunidad que tenían para poder alcanzar la vida. Y por supuesto, arrepintiéndose de sus pecados a través del barco, la vida eterna, porque era conocer y aceptar la bendición de Dios para salvarme de la muerte y de la muerte eterna porque el que no entraba al barco moría irremediablemente y si moría irre, irre, irre, irremediablemente con sus pecados sin arrepentimiento terminaba muriendo eternamente según la escritura por eso es importante mirar en la imagen del diluvio del barco y de Noé la misericordia de Dios por la raza humana. No era la intención de Dios destruir al hombre. Lo ha manifestado a través de muchos siglos. Dios no quiere que el hombre muera, sino que se arrepienta y se salve. Dice la palabra de Dios. Entonces, para nosotros vivir una vida con sentido, una vida con propósito, tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios está buscando para nosotros? La historia de Noé prefigura claramente que sus anuncios por 120 años fueron anuncios oportunos de misericordia. La palabra de Dios dice no es que Dios tarda su promesa, como algunos creen, sino que él está esperando que tú y yo procedamos a aceptar la invitación de Dios y nos arrepintamos para poder ser acogidos bajo la protección divina. Noé por 120 años predicó de que venía un diluvio y que había un plan de salvación. Creer que Dios iba a traer un diluvio y que ese barco iba a ser la salvación. Yo me imagino a Noé un mes antes de terminar el, el barco, ya posiblemente casi todo estaba listo volviendo a llamar y anunciar y como dicen algunos ya los martillos comenzaron a dejar de sonar pero mientras sonaron los martillos cada martillazo era una invitación al arrepentimiento para que ellos pudieran entender de que el diluvio iba a venir incluso hay un hombre que prefigura el anuncio de la llegada del diluvio. Que su nombre significaba cuando él muera, vendrá. Este hombre, cuando murió, en ese año, llegó el diluvio. Vamos a hablar en otro tema acerca de eso para no salirnos del tema hoy. Pero el anuncio de Dios no era solamente un anuncio puntual, dado solamente por Noé, sino que el barco mismo significaba que había una convicción en este hombre de que había un salvador y que ese barco simbolizaba ese salvador de la muerte eterna. Y a través de 120 años anunció que habría un diluvio y que si no se arrepentían iban a morir irremediablemente y morir eternamente me imagino yo otro momento especial en la que la humanidad pudo ver que todavía había oportunidad imagínense aquel día cuando los animales de dos en dos comenzaron a llegar de siete en siete los animales limpios comenzaron a llegar al arca yo me imagino a toda la gente expectando cómo esos animales se dirigían al arca. ¿No era acaso un anuncio de que realmente estaba por suceder algo importante? Pero cuando la mente está entenebrecida por el pecado, no entiende la invitación de Dios. No entiende la oportunidad que Dios le da para poder vivir una vida con sentido y con propósito orientado a la voluntad de Dios, orientado a la invitación de Dios para que nosotros alcancemos la salvación. Orientado a que creamos en el barco llamado Jesucristo, que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. El barco de Noé no era otra cosa más que la prefiguración de nuestro querido Salvador Jesucristo, porque si creían en el barco, Creían en la salvación, se arrepentían de sus pecados y vivirían. ¿No es acaso la misma invitación que Dios nos hace ahora a nosotros para poder vivir bajo la promesa de Jesucristo de que cuando Él venga a las nubes de los cielos, a todos los que creyeran en su sacrificio y en su venida serían salvos eternamente? Es el barco de Noé tu oportunidad. Es el barco Jesucristo, tu oportunidad. Así como el anuncio de Noé era que el barco sería la salvación para la raza humana en ese tiempo si se arrepintiera. Hoy también Jesucristo es nuestro barco de salvación. Si creemos en él, nuestra vida mientras vivamos tendrá sentido tendrá razón de ser, porque Él nos promete una vida eterna en abundancia. Yo me imagino a los hombres mirando a los animales ingresando al arca. Yo me imagino a los hombres mirando ahora cómo la gente se convierte a Jesús, cómo muchos comienzan a llenar las iglesias de desesperación, comienzan a buscar la Biblia, hay un hambre por la palabra de Dios, mientras la concupiscencia aumenta, mientras el pecado se desenfrena. Hay gente buscando la palabra de Dios. Hay gente anunciando en YouTube, en las redes sociales, anunciando acerca de Jesús. Y mucha gente creyendo. <ríe> miles y miles escuchando el mensaje de Jesús. Conociendo la verdad. La verdad de salvación. Yo me imagino la gente mirando cómo Noé cerraba o eh, entraba al arca con su familia y dice la palabra de Dios que un ángel descendió del cielo para cerrar el arca. Y nadie más podía entrar porque se cerró por la voluntad de Dios. La misma voluntad de Dios que 120 años había anunciado acerca de la salvación en ese barco. Así mismo ahora se había terminado la oportunidad. Y claro, la gente se burló porque no llovió al día siguiente, ni al día siguiente, ni al siguiente día, y pasaron cinco días y no llovía, y la gente se burló, como se burla mucho la gente hoy en día, porque dicen que Jesús no ha venido, y quitan el sentido de la vida, quitan el sentido del mensaje, quitan el sentido de las religiones que todavía predican del amor de Cristo y su venida muy pronto e inminente. Me da mucha pena que mi iglesia ya no predica la venida de Jesús como un hecho inminente. Muchos ya no creen que será muy pronto, pero las señales, vamos a mirar la próxima semana, algunas señales que van a darnos a entender que estamos al tiempo final de esta historia. Y dice la historia que al sexto día una nube negra apareció y el séptimo día comenzó a caer la lluvia y dice que las fuentes de la tierra se abrieron para echar agua para soltar agua de arriba y de abajo y la tierra se llenó de agua y la gente que quería entrar al arca, al arca no pudieron porque el tiempo se había acabado la misericordia de Dios había terminado y como había terminado, nadie más que Noé y su familia se salvaron de la muerte eterna que produjo el diluvio a todos aquellos que no creyeron. Hoy Jesús está propicio a nosotros. Podemos aceptar o negar, podemos creer o no creer, Hoy tenemos la oportunidad de creer hoy mañana de repente no creer y pasado mañana arrepentirnos y volver a creer. Pero pronto, así como en el barco de Noé se cerró la oportunidad, pronto se cerrará también la oportunidad de gracia de la cruz de Cristo para todo aquel que tuvo la oportunidad de escuchar la invitación, pero no lo hizo, no aceptó, se negó. No quiso. Rechazó la oportunidad de ser salvado por el barco Jesucristo y decidió tomar sentido en su vida solamente las cosas materiales de este mundo, las cosas que le atañen a este mundo. Puso su mente en las cosas materiales de este mundo y se olvidó de la promesa eterna de salvación en Cristo, que es la verdadera razón por la cual nosotros vivimos en esta tierra, la que le dio sentido a mi vida la que le puede dar sentido a tu vida también, si tú crees en el barco Jesucristo como tu salvador de la muerte eterna. Yo no sé cuánto más quieres vivir, posiblemente muchos años. Yo no sé cómo quieres vivir. ¿Quieres vivir esperanzado en la promesa de Dios? Acepta a Jesucristo como tu barco de salvación. Haz que Él pueda convertirse en esa promesa para vivir una vida con sentido. Porque cuando Cristo entra al corazón, la paz llena tu alma. Porque ni la muerte ni la vida podrán separarte del amor de Cristo. Si vives, como Pablo dijo, vivirás para él. Si mueres, estarás seguro en su promesa. Salvación eterna nos espera a todos aquellos que creemos en su venida. Así lo dijo Jesucristo a sus discípulos y Él nos hace la misma invitación esta noche. ¿Quieres vivir una vida con sentido? Cree en la promesa de Jesucristo que Él viene pronto para llevar a todos aquellos que creyeron en su sacrificio, en su salvación, en la oportunidad de vida que Él te ofrece eternamente. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque siempre nos muestras en tu palabra una oportunidad para vivir con sentido. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu invitación para aceptarte como nuestro Salvador eterno. Llena nuestro corazón de esa esperanza de verte muy pronto venir en las nubes de los cielos y saber que estamos listos para encontrarnos contigo y vivir eternamente. Ayúdanos a caminar el camino de la salvación. Pon en nosotros tu espíritu para que nos ayude a vivir una vida con sentido y bajo las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor Jesús, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas. Acéptanos, porque te aceptamos como nuestro salvador. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos cada noche en nuestro programa vía Facebook Live. Este programa de visión de futuro se ha hecho para usted con mucho cariño. Desde esta plataforma, Boris Darmon te presenta un pensamiento sencillo para vivir una vida diferente. Salimos todos los días en Facebook Live a las 7 de la noche y puedes buscarnos también en Boris Darmon Canal. Puedes suscribirte para recibir los anuncios de nuestras publicaciones. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Una vez más. Un servidor. Boris Darmo. Chao, chao.